Mari vive en Tarragona. La temporada turística veraniega pronto va a empezar y las cadenas hoteleras han iniciado los procesos de selección para cubrir las vacantes. Ni corta ni perezosa, se dirige a ver al gerente de un hotel en la zona para ofrecer sus servicios. Ha oído que buscan un recepcionista de noche. Mari camina segura mientras repasa su discurso. Hola, ¿qué tal? Soy Mary. He oído que estáis buscando una persona con iniciativa para recepcionista de noche en el hotel. ¡Estupendo! Me encanta trabajar de noche y creo que podría encajar en vuestra organización. He ocupado muchos puestos de trabajo diferentes dentro del sector y mis jefes siempre han quedado contentos. También he viajado mucho. Sin duda creo que soy la persona adecuada para el trabajo.